Rece por sus chiquitos. rece por ellos. ¿eh? Y cuando sean más a anímense a hablarles de Dios. Para eso, ese, ese bendito álbum les puede servir mucho. Además tienen buenos fotógrafos ¿eh? que les pueden sacar lindas fotografías. Unas 10 fotografías bien hechas pueden ser muy valiosas para la vida de estos chicos. Bueno, ahora los invito a todos ustedes que se pongan de pie. Joaquín... Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ¿Sí? Sí, podemos Dios te salve El Señor es bendita tu veas entre todas las y benditas, de tu y de Jesús. Bueno, virgencita negra patrona de este lugar, venimos a presentarte a estos tres pequeños que acaban de ser bautizados, como lo fueron sus padres, como lo fueron sus abuelos. Bendícelos para que en familia puedan crecer sanos, lindos bueno, y buenos y sepan que